y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el bloqueo de iCloud gracias al jailbreak y gracias a nuestra herramienta ¿ok? de una manera súper fácil, súper sencilla que les voy a mostrar a continuación bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestra herramienta llamada ForMeKey ¿okay? recuerden que todo lo relacionado a nuestra herramienta va a estar en la descripción del video para que puedan descargarla, instalarla y obtener una licencia. Una vez registrada la licencia en el software, vamos a abrir el programa como administrador. Bueno chicos, ya una vez ejecutado el programa de TinoShare for Mickey, vamos a tener estas dos opciones. Vamos a poder desactivar buscar mi iPhone. Pero la opción que nos interesa es la del apartado izquierdo que dice eliminar bloqueo de activación iCloud. Le damos a esa opción. Es importante tener nuestro teléfono conectado mediante el cable USB a la computadora. Y también vamos a necesitar tener conectado una memoria USB. Luego de este mensaje le damos clic en empezar. Luego le damos en siguiente. El programa va a detectar nuestro teléfono conectado. Una vez detectado el teléfono conectado, va a descargar la herramienta del jailbreak para poderla copiar en la memoria USB que hemos conectado a nuestra computadora. Esperamos a que la descarga finalice y ya luego de haber finalizado, vamos aquí a seleccionar la memoria USB que tenemos conectada en nuestra computadora. Una vez seleccionada, le damos donde dice Empezar para que el programa de tinoshare for Mickey Grabe la imagen del jailbreak, grabe el programa del jailbreak en la memoria USB ya que vamos a necesitar hacerle el jailbreak al iPhone para poder quitar el código de iCloud. Una vez que el programa finalice la instalación del jailbreak nos va a aparecer esta pantalla en donde nos indica que el entorno de jailbreak se quema con éxito o en otras palabras el jailbreak se ha grabado con éxito en la memoria USB. Aquí el programa nos indica lo que tenemos que hacer a continuación que sería reiniciar la computadora, presionar la tecla correspondiente para entrar en la BIOS. En la BIOS configurar la memoria USB para que inicie ese sistema del jailbreak y posteriormente hacerle el jailbreak al iPhone. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Ya después de hacer todo esto podemos cerrar el programa de Formiki. Y nos toca ahora reiniciar la computadora. Vamos a reiniciarla para mostrarles, en este caso, cuál es el siguiente paso a seguir. Y bueno, ya una vez se reinicia la computadora, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla correspondiente para poder entrar en la BIOS. ¿ok? Este es la BIOS y aquí, en este apartado, nos indican las teclas que podemos utilizar tanto para navegar, como para eh, bueno, realizar la respectiva configuración, aceptar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros eh, vamos a desplazarnos hasta el apartado de boot de inicio, ¿ok? Y aquí en este apartado tenemos que colocar de primera opción la memoria USB, que es la que tiene el jailbreak, para que cuando reiniciemos, en lugar de iniciar el Windows, pues inicie la herramienta del jailbreak, ¿ok? Entonces, bueno, la configuración... La hacemos de acuerdo a las teclas eh, que debemos de presionar según nos indica la BIOS. Presionamos la tecla más, en este caso, para poder colocarla de primera. La memoria USB, que la tenemos que identificar, la colocamos de primera opción. ¿okay? Una vez hecho esto, ya lo que vamos a hacer es reiniciar la computadora. Vamos a guardar los cambios. Le damos en Enter. La computadora se va a reiniciar, pero en lugar de iniciar windows normalmente lo que va a hacer la computadora es iniciar el jailbreak. y bueno y como pueden observar se está abriendo la herramienta esta es la herramienta ok entonces ya acá lo que tenemos que hacer es hacerle el jailbreak al iphone ok para poder quitar lo que viene siendo el bloqueo de icloud nosotros en este caso tenemos la última versión de ios ok la última versión de apple entonces eh, supuestamente esta herramienta no es compatible o al menos no ha sido probada con la última versión Pero nosotros de igual forma la podemos utilizar Lo que tenemos que hacer es dirigirnos hasta las opciones Le damos a Options Y luego vamos a marcar la primera casilla que dice Allow on Test iOS Versions Que significa permitir versiones de iOS que no han sido probadas ¿ok? Luego de marcar la casilla, la primera casilla ¿ok? Que la marcamos presionando Enter después de seleccionarla eh, nos vamos hasta el apartado inferior que dice back para regresar al menú. Y ya aquí, como pueden observar, se ha desmarcado eh, la opción que dice start o iniciar. Ok, entonces, pues nada, simplemente eh, le damos enter en el apartado de start. Le damos en iniciar. Nos va a aparecer esta advertencia. Le damos a enter para darle en ok. Entonces, le damos a enter ahí. Va a colocar el teléfono en modo recuperación Nuestro iPhone se va a reiniciar Y cuando esté colocado en modo recuperación Nos va a aparecer esta pantalla Y bueno, aquí como pueden observar La pantalla del iPhone es esta Y esta pantalla quiere decir Que nuestro teléfono se ha colocado en modo recuperación De manera exitosa Ya tenemos que seguir el proceso del jailbreak Desde el programa de CheckRate Aquí el programa nos explica Que tenemos que colocar nuestro teléfono En modo DFU ¿Okay? para colocar el teléfono en modo DFU tenemos que presionar eh, unos botones en el iPhone hacer una secuencia de botones dependiendo del modelo que nosotros tengamos nosotros tenemos un iPhone 6S tenemos que simplemente presionar al mismo tiempo el botón de encendido y apagado mientras mantenemos presionado el botón de inicio eso lo hacemos por unos segundos y ya luego soltamos el botón eh, de power de encendido y apagado manteniendo todavía pulsado el botón de inicio el botón de home ok pero bueno vuelvo y repito eso depende del modelo igual aquí el programa nos guía poco a poco cómo sería este proceso entonces cuando estemos listos para presionar la secuencia de botones le damos en start y comenzamos a colocar el dispositivo en modo DFU primero presionamos el botón de home y power al mismo tiempo por unos segundos y ya luego cuando el programa nos indique soltamos el botón de Power manteniendo todavía presionado el botón de Home Ya luego soltamos el botón de Home Aquí el programa va a colocar el dispositivo en modo DFU y lo va a reiniciar Cuando aparezca esta pantalla quiere decir que el jailbreak se ha hecho de manera exitosa El dispositivo se va a reiniciar y aquí simplemente esperamos a que pues, se reinicie sin ningún problema Y ya luego continuamos el proceso en la computadora Fíjense que cuando la barra acá de Ring termina de cargar, aquí nos debe aparecer el mensaje que dice hold Done, que todo está hecho. Esto quiere decir que el jailbreak se realizó de manera exitosa. Entonces le damos a Enter para finalizar y luego le damos a la opción de Salir o de Quit. ¿okay? Eh, posteriormente tenemos que escribir la palabra Reiniciar en inglés, que sería Reboot. Luego de escribir la palabra Reiniciar, Okay, en inglés, que es reboot, vamos a darle a la tecla enter para reiniciar nuestra computadora. La computadora se va a reiniciar, podemos desconectar la memoria USB rápidamente y esperamos a que la computadora se reinicie, pero en este caso va a iniciar el sistema de Windows. Entonces esperamos a que el sistema inicie normalmente. Bueno chicos, ya después de haber reiniciado la computadora, volvemos a ejecutar el programa de TinoShare for Mickey. Okay? Eh, y con el teléfono conectado a la computadora, lo que tenemos que hacer es volverle a dar acá a la opción que dice eliminar bloqueo de activación iCloud. Ok, le damos a empezar, le damos en siguiente. Eh, y bueno, si el proceso lo hemos hecho correctamente, el programa de tinoshare for mekey va a detectar la información del iPhone. Esto quiere decir que el jailbreak se ha realizado de manera exitosa. Y ya es cuestión de darle clic al botón que dice quitar para poder quitar el bloqueo de activación, gracias al proceso del Jerry y gracias también a la herramienta de TinoShare for Mickey. Una vez que nosotros le demos clic allí, el programa se va a encargar de quitar el bloqueo de activación de iCloud. Aquí simplemente tenemos que esperar a que el proceso finalice. Este proceso no tarda absolutamente nada, y ya una vez finalizado el proceso, ya el programa nos indica que el bloqueo de activación de iCloud se ha quitado con éxito. ¿Ok? Ya podemos darle a hecho, ya podemos cerrar el programa y ya podemos dirigirnos al iPhone para verificar que efectivamente el bloqueo de activación de iCloud se ha quitado gracias al jailbreak y gracias a nuestra herramienta Formiki. Bueno chicos ya estamos de vuelta aquí en el iPhone, vamos aquí a presionar el botón de inicio. Okay, aquí ya podemos seleccionar el idioma, el país Y aquí nos da eh, bueno, lo que viene siendo el inicio rápido Le damos en configurar Y si todo sale bien nos va a aparecer esta pantalla Datos y privacidad Ya no nos pide lo que viene siendo los datos de iCloud Sino que ya nos permite configurar el iPhone okay? Ya simplemente le damos en continuar Aquí bueno, eh, podemos configurar el Touch ID si lo deseamos Creamos un código de seguridad, aquí le damos donde dice no transferir datos, aquí vamos a darle donde dice eh, agregar después, para agregar lo que viene siendo el Apple ID después en la configuración, ¿Ok? le damos ahora a no usar aceptamos los términos y condiciones y continuamos con la configuración express continuamos aceptamos eh, seguimos continuamos y aquí como pueden observar ya vamos a poder utilizar el iphone te damos la bienvenida a tu iphone y aquí como pueden observar hemos logrado quitar el código de iCloud eh, gracias al jailbreak, de hecho acá tenemos en la pantalla, en nuestro home screen, lo que viene siendo el icono de Checkwin el icono de Jailbreak. Y gracias a esta herramienta y gracias también a la herramienta de FormicKey, hemos logrado activar nuevamente nuestro iPhone. Espero que les haya gustado este video, no olviden apoyarnos con un like o me gusta.